MIAR ofrece información sobre las revistas y su visibilidad en las bases de datos referenciales. Podemos buscar por título o ISSN para buscar una revista en concreto. Si lo que queremos es saber las revistas de un campo, escogeremos la opción Campo académico. Vamos a elegir la primera opción, que en este caso es actividad empresarial, negocios y comercialización. En MIAR encontramos revistas tanto españolas como extranjeras. Tradicionalmente, y hasta el año 2021, MIAR había ofrecido un índice denominado ICDS, que consistía en un valor basado en el recuento de las bases de datos que indexaba esa revista. Cuanto más alto era el índice, significaba que en más bases de datos se encontraba la publicación. Pero a partir del 2022, MIAR no muestra este cálculo y en su lugar aparecen únicamente las fuentes en las que la revista tiene presencia. Aunque parece ser que los valores del ICDS de años anteriores seguirán disponibles en su plataforma. Vemos que la revista 3C Empresa está indexada en una base de datos de citas internacionales, en tres bases de datos multidisciplinares, dos bases de datos especializadas y en cinco recursos de evaluación.